Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos que puede ser que tengamos hoy? Claro que sí Lo que tiene que ver con el calendario de Adviento y las ofertas que Wargaming nos está dando, ¿bien? Para potenciar los festejos navideños implementaremos los tradicionales y geniales ofertas de World of Tanks Las festividades de calendario de Adviento comenzarán el 1 de diciembre y finalizarán el 1 de enero Encontrarán ofertas exclusivas cada 24 horas durante más de un mes como siempre, casi todos los días, habrá una oferta genial en su garaje, bla, bla, bla, bla, bla. Completen misiones de batalla y cosechen las recompensas. Tenés misiones todos los días. Eh, cuando entras al juego te dice abajo un botón y apretas ahí y ya está. Bueno, ofertas. Ofertas, ofertas de sea, O sea, lo que todos queremos saber. Yo lo que quiero saber como jugador de World of Tanks es qué se viene, se viene, nos van nos van Tienen que Tienen que este en este cosito de atrás que aparece en el garaje que es el calendario de adviento. Eh, si compran un vehículo que ya tienen el cliente del juego, recibirán una compensación por el tanque en forma de oro. Bien. Además de un espacio de garaje, tripulación al 100%, misiones de por 5 de experiencia en las primeras 5 victorias de forma completamente gratuita. Ok. Bien. Bueno. Dicho lo dicho. Entonces vamos a tener eh, ofertas de aquí. Aquí tenemos oferta, oferta, oferta, oferta. Todo oferta, oferta, oferta. O sea. Se vienen muchas Ofertas, todos los días van a tener ofertas, chicos ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa esto, que acá tenemos lo que se viene Ojo también que se viene el K21 PT, in Game Picture eh, Que todavía no está terminado, pero bueno, eso después lo veo No me interesa, lo que me interesa es esto la, Estoy como loco con el calendario de adviento Las fiestas me ponen como loco, brother Amo las fiestas, como bien, bien decía Nachito ahí en el Discord Nando es el más loco de las fiestas Me encanta, no me encanta, me encanta Las, las vivo con una pasión, me, me encantan Me encantan, me encantan Bueno, ofertas, ofertas, ofertas Diciembre 2 Esto es lo que nos está diciendo la gente de Armored Patrol, bien Diciembre 2 se viene el Turtle, el MK1 9700 de oro, bro 9700 de oro El Turtle MK1 ¿Quieren que dé mi opinión de cada tanque Y lo que vale? Bueno, si decís que sí, buenísimo Si decís que no, te lamento porque le voy a dar igual Turtle MK1 9700 No estoy de acuerdo De que valga eso el vehículo eh, Yo lo tengo en mi garaje la verdad es que cuando hice la... A ver, en su tier está bien Y para abajo está bien, es tipo una T bien Tipo de la serie AT, Tortoise Patcher esa onda lo que pasa es que cuando salís contra tier 10 Y el tier 10 te tira hit, o te tira PCR Te tira munición premium, incluso munición estándar A veces, cuando tiene buena penetración Te penetra igual, bro, entonces no tenés Movilidad, este es un caza inglés de tier 8 premium Esto es como Lo vas a sufrir, salvo que Te sirva para entrenar tripulaciones de ese tipo de, de estilo de tanque, si te gusten y los manejes bien, dale, dale para adelante. Pero si no, a mí en lo personal, yo no pagaría eso, ¿bien? Pará, que no quiero que se vea todo, pero no importa. El Wansu 111, 12.250 de oro, ¿bien? 12.250 de oro, ¿ok? Están precios en oro. Eh, en oro, sí. Wansu 111, si no me recuerdo, el Wansu 111 tiene matchmaking limitado. Ves tier 8 y ves tier. Eh, 9 Estás recargando más o menos en unos Estoy haciendo memoria, pero no, no lo tengo en la cabeza Pero estás recargando más o menos unos 11 segundos para pegar 3.90 Un cierre de retícula Bastante malo, una presión bastante Mala eh, Es el típico soviético Que en realidad no es soviético, es el típico chino Pero yo antes que el Wanshu 111 Prefiero el 112, ¿eh? olvídate eh, A ver Día... Eso, el 3 de diciembre Ustedes vayan preparándose para lo que viene Para lo que viene, o sea, vayan juntándose ahorita eh, Diciembre 4 Eh... No, no, puedo, no puedo controlar la página, boludo el Diciembre 4, el ZENLAC Ligero de tier 8 británico ¿Ok? Ligero de tier 8 británico eh, Que lo único bueno, bueno, bueno Que tiene en realidad es lo que tiene que ver con la movilidad Que no es la mejor del mundo, pero está bastante bien Lo malo es... Eh, pará Lo bueno, que penetra con explosiva Penetra 90, me parece Es lo mejor que tiene y después el tema de lo malo Es que se queda corto con la velocidad máxima Creo que está en 65 o 60 km por hora Está medio cortina eh, Después, Canon Ejad Panzer Bien, Canon Ejad Panzer 105 El 5 de diciembre, el Canon Ejad Panzer 105 10.650 de oro T Casa tanques alemán de Tier 8 Premium Recomiendo totalmente Su compra porque es una bestia, bro Si le pones todo a full, full, full Estás, eh, tenés más o menos Un camuflaje de unos 1000 eh, de camuflaje, más o menos Así que, wow. Y tenés una excelente penetración con munición estándar 268, si no mal recuerdo Y la hit, tiene hit lo malo Pero no me acuerdo cuánto penetra, pero está en 311, más o menos 320, por ejemplo El 6 de diciembre, el elk even, 90 El wally, el chiquitito, el ligero, el que es excelente Para Para a los enemigos y hacer, creo que es el mejor Hacedor de spot pasivo Se podría decir, 6500 de oro Recomiendo su compra ¿Qué más? Eso es el 6 de diciembre eh, El 7 de diciembre El Rain Metal Scorpion G El Scorpion G, brother el, Uno de los mejores cazatanques, no voy a decir el mejor Porque tampoco me va a apoderar del hecho de decir que es el mejor Porque yo lo digo, no Pero creo que es uno de los mejores eh, cazatanques De tier 8 que tiene el juego Y de los cazatanques en general, no, porque pega muy bien Recarga bien, tiene movilidad, tiene torreta Así que lo tiene casi todo El 7 de diciembre, el 8 de diciembre El Centurion MK5-1 7300 de oro es un típico tier 8 británico, recarga rápido, penetra relativamente bien con munición estándar. Lo único malo de lo típico es que de estos vehículos que en versus tier 9 y 10 va a sufrir un poquito más de lo normal. Pero lo puedes jugar tranquilamente en una segunda o tercera posición y eh, hacerte la partida del año. Así que yo recomiendo el rack eh, Diciembre 9, 9 de diciembre, el Somoa, 11.000 de oro. Lo recomiendo de acá a la China, lo recomiendo porque es una bestia, el Somoa es duro. Eh, encima a veces rebota tiros Le falta un poquito de movilidad obviamente tiene ese autocargador, pega bien eh, eh, está, Tiene todo bien, Eso mueve, lo quiero Lo quiero, lo quiero El Round Panzer el 10 de diciembre chicos El Round Panzer la pala, la pala por 7500 de oro La pala, ¿la recomendás Nando? Eh, sí, lo recomiendo, me parece un tanque Estándar de los de los eh, alemanes tier 8, pero tiene la bonificación de que tiene una torreta bastante dura. Obviamente que tiene el gorrito como lo tiene el Renegade, la cúpula de comandante demasiado expuesta, pero si lo juegas a una distancia media incluso, si te moves y si tratas de cubrirlo con el cañón, eh, Podés hacer buenas partidas. Lo único malo que tiene es que la penetración es muy baja con AP, no recuerdo si tenía 202 me parece, estoy diciendo todo de memoria, o sea, creo que tiene 202. Eh... Y con la munición premium, creo que esa PCR penetra 258, así que no está mal eso Pero, ya te digo, la única pega, lo único malo que tiene es que tiene el gorrito arriba Y que pega 240, a ver, o sea, eso significa que a veces puedes pegar 190 también Contra un tierno de tier 10, más o menos que se te va a caer de risa, ¿no? Eh, pero no, está creo que está por arriba de la media de otros medianos, por ejemplo Pantero chocho Diciembre 11, Chrysler K el típico Crying Sky, ya lo conocemos todos. El mejor eh, scrapero de, de, del juego, 9200. Eh, si te gusta ese tipo de vehículos, lo recomiendo. Yo a mí en lo personal no me gusta tener que tenga todo el chasis y la torreta por detrás porque en Ciudad Sos Jesús y hasta ahí nomás. porque lo he, me lo he llevado casi completo tirándole explosivas en la, entre la oruga y el chasis. Ahí las explosivas le hacen mucho daño. Entonces el scraping se lo mete en el bolsillo. Eh, lo, que, lo malo es la depresión que tiene cuando tiene que asomar todo el chasis. Poder llegar a darlo vuelta y jugar con la torreta delante y el chasis por detrás. Pero ella tiene que tener una mano para hacer eso. Es un quilombo. Eh, el, el M41, el ligero de tier 8 alemán, el Bulldog, se podría decir así. 6500 euros. Yo realmente. A ver. No lo recomiendo a este. Son todos subjetivos. Capaz que en los comentarios me van a matar. Si siguen cómo no vas a recomendarlo si es el mejor. Para mi forma de juego. Yo todo según mi forma de juego. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es más un medio, tiene la movilidad de un medio Si bien le puedes poner el turbo y todo Y tiene una excelentísima visión Una excelentísima visión y una excelente Penetración con munición HE La explosiva eh, Prefiero tener un ligero que se mueva prefiero, Antes que comprar este, tío la verdad Y comprate el 75 FL, bien el EBR O el Hawk Pero ya te digo, yo lo he sufrido mucho Porque, te ve, porque al ser tan grande Te ven, te detectan eh, La visión que vos tenés es muy buena pero también te van a ver y no tenés la velocidad como para rajar y, y irte totalmente rápido. Cosa buena, con la munición estándar, con, con la munición HE penetra 102. Golazo, a los ligeros los haces pollo. Eh, ¿Qué sigue? El 13 de diciembre, el 50TP Prototype, excelente tanque, la verdad me encantó. Es eh, el, el pesado polaco, el súper pesado polaco, muy muy duro, muy troll rebota un montón, rebota a veces tiros que no debería rebotar eh, 10.700 de oro, lo vale obviamente B no tiene matchmaking limitado tier 10 pero lo único malo también es que la penetración de la munición premium creo que si no mal recuerdo son unos 245 si no mal recuerdo repito eh, creo que podría, podría andar bastante, bastante bien bueno, a ver, ¿qué sigue? Eh, el día 14 de diciembre ok 14 de diciembre chicos, tenemos el Skoda T27, autocargador eh, de República Checa, 9.700 de euros ¿Lo recomendás Nando? Eso ya depende de la economía de cada uno, los 9.700 de euros Yo la verdad es que me parece un buen, un buen eh, sniper, un buen mediano sniper en cierta medida. A veces te trolea un poco el cañón, pero eh, hay que saber usarlo. A mí me costó un montón aprender a usarlo, recién después de unas cuantas partidas tuve que... Comerme muchas cachetadas, muchas trompadas, porque me costó horrores cuando salí con Tier 10, no sabía dónde meterme. Si no tenés bien los mapas, no sabes dónde meterte, no sabes eh, cómo hacer. O sea, tenés movilidad, tenés depresión, tenés una penetración relativamente escasa con APCR, unos 242 más o menos. Eh, está medio complicado. Es un tanque que es bueno en buenas manos, pero que también es difícil de usar. Hay que, hay que decirlo todo, ¿bien? Si no lo tenés muy por la mano, no, no lo tenés bien Los medianos eh, movilidad conocer los mapas eh, Pegar por acá, pegar por allá, recargar eh, Te vas pegando de vuelta eh, No te lo recomiendo Si la tenés clarísima, sacalo porque está muy bueno eh, Ligero lt 42 Uno de los mejores ligeros del juego está, Creo que podría estar dentro de la Casi, casi dentro de la, de, la, de la Consideración de que está roto Está muy bien, rebota tiros que no debería rebotar O sea, tiene blindaje de un hasta de un pesado te podría decir sé que es una exageración estoy exagerando un poco pero está muy muy bien el ET perfil bajo rápido ágil ágil muy buen spotter lo reconta recomiendo 6.500 de oro eh, día 16 el T26 E5 eh, el premium de tier 8 americano el Patriot eh, muy buen muy buen pesado torretero excelente depresión eh, lo malo es que cuando ves tier 10 eh, es... Tenés que dejar de cumplir esa función de, de pesado De torretero Y tenés que buscarte tenés que buscarte la vida Bueno, básicamente como todos los pesados de tier 8 eh, 9700 de oro Yo en lo personal Esto es subjetivo personal, prefiero otra cosa, ¿bien? Si te gustan los torreteros Pesado de tier 8 Hace buenos créditos toda la bola, buenísimo A mí en lo personal yo paso Pero por lo que tengo en mi garaje, ¿no? El 17 de diciembre El TC57, ligero de tier 7 francés 5000 de oro Tanque que está roto, dispara cada un segundo Tiene 8 proyectiles pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es una locura Y en 13.5 segundos Estás recargando el siguiente cargador Una guasada eh, Lo malo, va a tener que tirar demasiado PCR a veces Si vas a querer penetrar a los tier 8 incluso Y a los tier 9 no tiene matchmaking limitado obviamente Pero es una bestia, es una bestia Le faltaría un poquito más de movilidad Para que sea ya directamente Ultra OP, está muy bien Lo recontra recomiendo, olvídate, 5000 de oro A ver 18 de diciembre, los 40 toneladas eh, Lo recomiendo A ver, lo recomiendo en tanto en cuanto no tengas El 50-100, porque es Básicamente, lo, más o menos es lo mismo eh, Si tenés el 50-100 o un mediano Cualquier mediano de tu cargador, es más o menos eso ¿Está bien? Sí, está bien eh, ¿Es lo mejor del mundo? No, no pero si sí, es un caso, es un caso obviamente, pero te repito, si ya tenés, sacaste la línea de los franceses, como que no vale la pena. Si no tenés eh, ningún autocargador y querés saber eh, cómo se juega con uno y querés sacar uno, te lo recomiendo, te recomiendo está buenísimo. Pero, por ejemplo, antes que el Lorraine 40 te recomendaría que saques un progetto, para mí, ¿no? Que mientras vas tirando un proyectil, ya vas recargando el otro. En cambio acá tenés que apretar la C y tenés que vaciar todo el cargador y volver a recargarlo, entonces como que tenés mucho tiempo de esperar. ¿Qué más? Eh, 19 de diciembre, el time 62, eh, 4800, no puedo opinar mucho de él porque no lo tengo, no lo jugué casi nada, así que no, puedo, no voy a decir nada sobre lo que no conozco, no tengo idea, no, no voy a opinar, 4800 de oro. Eh, el 20 de diciembre, el Carnarvon Action X, 10500 de oro, eh, el típico torretero, el típico, es el mini Super Conqueror, ¿bien? Es el Super Conqueror de Tier 8, básicamente rebotás un montón de tiros con la cúpula, con la cúpula, con la torreta quiero decir, tenés una excelente depresión, recargas muy rápido, en unos 4.5 segundos, más o menos, estás pegando eh, unos 250, 240 más o menos de daño por, por tiro. Pero todo el tiempo es pum, pum. Y vas bajándole la moral al rival todo el tiempo porque lo penetras eh, Muy buena penetración con munición APCR y munición estándar también. Totalmente recomendable la compra. KB5, no lo tengo. No lo tengo, no lo jugué, no lo jugué casi nada. No, no voy a hablar porque no lo tengo, la verdad. 7500 euros el KB5, 21 de diciembre. El 22 de diciembre, láncense. A ver, láncense. Mediano eh, de, de la rama sueca. Es un muy buen tanque. Lo malo es que se queda muy corto con la penetración. Eh, la movilidad tiene la movilidad de un ligero. Bien, Creo que es el mediano. Si no es el más el ágil, el más rápido, el que mayor potencia tiene, pegan el palo. Creo que tiene unos 27 de potencia. O sea, a nivel para tomar posiciones. Eh, y sorprender al enemigo O sea, llegás primero en un lugar donde sabes que van a cruzar los enemigos Pegaste uno o dos tiritos y te fuiste a tu lado Y así te vas moviendo eh, Ya te digo, lo malo es la penetración con munición premium eh, Pero ¿Recomiendo la compra? Sí, es un muy bueno Y además es un muy buen entrenador para manos <risa> Te va a enseñar a jugar Te vas a comer cada bife y que vas a aprender a los golpes eh, 23 de diciembre, a ver qué tenemos El TS5 9800 de oro Chicos, 23 de diciembre TS5 9800 de oro Totalmente recomendado. Es uno de los cazatanques más OP del juego. Recarga en unos 7 segundos y moneditas. Y está pegando unos 400 de daño promedio. Excelente penetración con AP. Con APCR. Está todo bien. Lo único que tiene mal obviamente. Es la movilidad. Y que te traquean, te perma traquean todo el tiempo. Pero es muy duro. Es muy troll. Obviamente no tiene ningún tipo de movilidad. No, no rota, no gira, no nada. Eso es una piedra. Pero es muy muy duro. Antes que el Turtle MK1 que vale 9700 de oro. Comparte el TC-5, pero de acá a la China, eh, que puedes cumplir la función de cazatanques. Y si sos top tier, te puedes ir al frente también. Le pones doble kit de reparación y te vas para adelante nomás. Eh, 24 de diciembre, chicos, el Hawk 30. Lo que les decía, en vez del, del Bulldog, que vale 6.500 euros, te compras el Hawk 30, que es lo mismo. Tenés perfil más bajo, mejor movilidad. Eh, tenés el, eh, la misma penetración con explosiva. Tenés eh, nada, más ventaja en ese sentido, mayor movilidad, que es lo que necesitas con un ligero. Eh, lo recomiendo, el Hawk 30 me parece muy bueno eh, Diciembre, 25 de diciembre Hasta el 1 de enero de 2020 360 días de cuenta premium Por 20.400 de oro, supongo que será eh, Bueno Básicamente eso, chicos Calendario de Adviento, misiones eh, El día 1, lo, lo que tenemos hoy eh, Te dan dos reservas personales Del 50% de experiencia por dos horas de 12 reservas personales de 200% para, tri, para la tripulación por 2 horas y 2 reservas de 50% para, por créditos por 2 horas. Objetivos: Estar entre los 10, 10 mejores jugadores de tu equipo por experiencia obtenida. ¿bien? Restricciones solamente para batallas random, no escaramuzas. Tier eh, 4 a tier 10 y eh, una por cuenta. bien Y después lo que estábamos diciendo también: el tema del Cano 21, ya que está, lo embolsamos y lo metemos, que está en el Super Test. Eh, es un vehículo que pega 1600 Tiene 800 de daño de potencia eh, Una potencia específica De 20.04 Velocidad máxima 45 eh, Se mueve más 10 menos, O sea, no tiene torreta, ok Torreta fija 230 de blindaje frontal Abajo seguro te la van a poder clavar Y con oro te van a entrar y va arriba seguro eh, Pega 2, 390, 390 258, 315 muy bien. Muy, muy bien. Va a estar lindo, parece. Depresión menos 5. Ahí me lo mataste. Me lo mataste. Menos 5 de depresión. Va a recargar en unos 8 segundos. Más o menos unos 7 segundos. Va a estar roto en este ojo. Pero menos 5 de presión hay que tener un poquito de cuidado y saber por dónde meterse. Bueno, chicos. Me quedé sin aire. Espero que les haya gustado, que les haya servido todo lo que estuvimos diciendo. Esto todo lo que informó la gente de Armored Patrol. Obviamente... Eh, no es información oficial, pero sí Es información que nos da la gente de Armored Patrol Así que muy muy contento Se los dejo así como imagen final para que lo tengan ahí Más o menos los 25 Días los tienen ahí, bien Muchas gracias, cuídense Dejen ese like, suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau chau